Hola, en este video voy a explicar cómo realizar la certificación del set de factura de compra. ¿Bien? Para eso nos dirigimos a la etapa 1 del set de pruebas y acá cargamos nuestro set de pruebas de facturas de compra. Recuerden que tenemos los archivos separados, vamos a nuestra carpeta de set y aquí tenemos nuestro archivo de factura de compra, entonces lo cargamos en la aplicación. Adicionalmente, en este caso debemos eh, informar cuáles son los folios siguientes o desde para dos tipos de documentos. Recuerden que en un video anterior ya se explicó cómo hacer la factura exenta y en ese caso se mostró cómo generar notas de crédito y notas de débito para esa factura exenta. Por lo tanto, ya hay folios consumidos de facturas, perdón, de notas de crédito y notas de débito. De hecho, si miramos acá podemos ver que la última nota de débito emitida es la 2, por lo tanto la siguiente es la 3. Y la última nota de crédito emitida es la 3, por lo tanto la siguiente es la 4. De ahí esos valores obviamente debemos eh, asignarlo acá. Entonces decimos que la 56, la siguiente es la 3. Y la 61, la siguiente es la 4. ¿Ya? Si en el caso que sea prim el primer set que están facturando, eh, certificando o no han utilizado folios de eso, eh, lo pueden dejar como mencionamos en un momento vacío simplemente y el sistema por defecto los toma como 1. Avanzamos a la siguiente pestaña y acá, obviamente, hemos colocado los datos de nuestro emisor. Colocamos root, colocamos root del receptor. Bien. y luego seleccionamos los CAF. Tenemos que subir en este caso tres CAF que son los folios eh, 46 que factura y compra. 56 que es nota de débito y 61 que es nota de crédito. Luego cargamos la firma electrónica. Colocamos la firma. Perdón, la contraseña de la firma. La fecha. Lo mismo que habíamos estado haciendo antes. Y recuerden que el folio de el número de resolución es 0. Con eso generamos el XML. Ahora vamos a ver nuestro XML. vamos a la carpeta HTML y aquí en descarga ya lo tenemos. Entonces lo vamos a descomprimir y este HTML lo colocamos junto con el resto. Y este lo colocamos factura compra ¿Ya? para poder identificarlo. que vamos a hacer es subir este archivo a impuestos internos entonces para eso vamos a impuestos internos menú factura electrónica y hacemos lo mismo que ya hemos hecho antes para enviar el documento seleccionamos el archivo y el de la empresa y enviamos bueno, ya tenemos el, el XML enviado guardamos el track ID para utilizarlo después entonces de compra y mientras esperamos las veces anteriores vamos a generar mientras tanto los PDF ¿Ya? entonces para eso nos vamos a las utilidades de la aplicación generar PDF y acá seleccionamos nuevamente nuestro XML y digamos que queremos la copia cedible en PDF cerrado Nosotros ya vamos a tener los XML, ahí están las descargas, lo extraemos y copiamos la carpeta a nuestra carpeta PDF y ponemos nombre de factura de compra. Y ahí tenemos nuestras facturas de compra. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la factura de compra en la versión cedible. ahora vamos a verificar el estado del de documento del impuesto interno para eso volvemos en la web de impuestos internos y vamos a consultar el estado de un envío ¿Ya? acá colocamos el identificador de envío que es el track ID el de la empresa y hacemos clic en enviar y con eso podemos ver que nuestro set está informado y aceptado Pero recuerden nuevamente, como lo hemos explicado en otros videos Que esta aceptación solamente indica que se aceptó el envío Ahora debemos declarar avance Y con eso recién sí vamos a ver si es que el set de prueba está o no aceptado y entonces vamos a declarar avance en este momento Entonces para eso vamos a factura electrónica Prueba Declarar avance de la empresa Y ahora copiamos el eh, número de envío en este, en el, en este caso el set caso general de factura de compra y la fecha del envío que es 23 el 11 del 2016 confirma revisión y con eso ya el set está en revisión ahora, ahora lo único que debemos hacer es esperar la revisión de eh, la declaración de la declaración de avance y en caso que esté afirmativa tenemos aprobado nuestro set para eso vamos nuevamente a, la, eh, a declarar avance Acá colocamos el root de la empresa Y hacemos clic en informar avance